Hola chica, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel Bueno, pues ya estoy en a casa Atención, Susurros del Papel abiertos vuelto a su escuadrón No olvidéis acomodados para no perder contada Con ustedes, Susurros del Papel Y esta mañana he ido a correo a recoger este paquetito. Uy, que tiene la dirección ahí. Que me lo envía Cristina de Aventura con juguetes y más. Y voy a abrirlo para pues para, ser, para que veamos lo que lo que me ha mandado. Esto forma parte de un intercambio de Navidad, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí a un ladito y lo abro, ¿vale? Y cuando ya lo abra os enseño. Voy a abrirlo. así, viene el paquete de Cristina, del canal de aventuras con juguetes y más. Eh, os dejaré linkado en la cajita de descripción, ¿vale? El el canal de cristina para que paséis porque hacen muchísimo muchísimo muchísimos tutoriales y para que paséis a verla yo creo que merece la pena y además eh, tiene unos niños súper súper graciosos de verdad a mí me hace mucha gracia una chiquitilla que tiene que cada vez que se le dice hola y se tira todo el vídeo hola <ríe> y me hace un montón de gracias bueno voy a Voy a ponerlo, mira, echa mano con cariño, bueno, bueno, ahora voy a ponerlo aquí y ahora lo abrimos. Mira, esta es su felicitación de Navidad, que pone Crisma, bien escrita, Mira qué chula. Y voy a leerla, y si se puede leer, lo leo. 1 de diciembre del 2020. Hola Mercedes, lo primero, gracias por aceptar el intercambio y quiero desearte un feliz año nuevo y que lo pases en familia. Espero que te guste, lo, lo hice con mucho cariño y expresamente para ti. Pues claro que me va a gustar, si ya mmm, solamente esto me ha encantado. Eh, lo voy a poner ahora a la entrada de mi casa. Es, mmm, espero que empecemos eh, a intercambiar con los animales. Espero que te guste la tarjeta, un beso muy fuerte, Cristina. La tarjeta es una pasada, mirad El sellito de Gorjo que ya la colorea. Pues claro que sí, Cristina para lo que quieras puedes contar conmigo voy a ponerte un poquito más alto es que Pero vamos supongo que eso nos pasa a todas si vierais como tengo la cara da miedo da miedo esto parece madre de mi vida mira esto está hecho a mano con cariño a ver aquí dice frágil hecho expresamente para ti con cariño o sea que también está hecho a mano aquí dice aquí va en aquí vas a encontrar un poco de todo chuche y cosas hechas a mano ahí tiene unas cuantas cosas para que no te aburra un regalo práctico Se, si viste el tutorial espero que te guste bueno pues vamos a empezar a abrir esto te parece que esto pues eh, más que no está hecho a mano. Un regalo práctico también. Aquí viene otro frágil. Sé que viste el tutorial, espero que te guste. Y esta bolsita. Y mira, uy, qué mona la pajita! Me gusta la paja, la paja Aquí vamos. No se encuentra ni ni para somos. No. Entonces, voy a poner lo que está hecho a mano, ¿vale? Hecho a mano y vamos a abrir por ejemplo este que dice un regalo práctico. ¿Vale? Y entonces lo voy a abrir. Qué ilusión. La verdad es que hace ilusión, ¿eh? Mm, recibí... Cosas. ¡Oh, me encanta. Mira, todo frío. Me encanta, me encanta, me encanta Si sí, vieran lo que lo he buscado ahora Y no lo encontramos encontrado ningún lado Vamos, la primera en la frente, chica Me encanta, me encanta, me encanta Lo he buscado, mira que iba bazares Y lo he buscado y no había manera de encontrarla Muchísimas gracias Madre mía, yo con esto ya me doy por satisfecha Mira, qué gracioso Me encanta, me encanta Cristina Muchísimas gracias de verdad, de verdad, Ay, de verdad, de verdad, Qué ilusión me ha hecho, de verdad, me ha dado el, el cuerpo, me ha dado un vuelco, ay, es que me gusta un montón, de verdad, es que me gusta este frasco, porque yo los que tengo son así, ¿ves, chiquitito? este está con, ay, con blocos. Cristina, de verdad, vamos a abrir este que pone Mary Christmas y es un, un bolsito que supongo yo que habrá hecho ella, y vamos a ver Ah, este es un bolsito Y es solamente un bolsito ¿Veis? Que me gusta Y que me gusta incluso para ponerlo en el árbol con algún detallito Este lo voy a usar para hacer un regalito, ¿vale? A mi hija, ¿eh? que no va a salir de aquí Porque mi hija me lo devuelve <risa> Me gusta, muchas gracias este es cachachi. Mira, esto que pone Teddy Y por el formato Puede ser papel A ver Vamos a verlo A ver Y yo... No, ay, qué bonito esto wow muchas gracias Es precioso, mirad es que es ideal. Mira, qué bonito. Que va. Ay, con el perezoso. Este no lo he visto yo. Digo, anda, yo he ido al teddy. Y veremos a ver si lo tengo. Repe, que va. Ay, qué bonito. Me encanta. Mira. Ay, con el perezoso. Me gusta. Muchas gracias. Mira. Yo he visto otros, pero este no. Mira, ay, qué bonito. Me encanta. Mira. Qué gracioso. Me gusta un montón. Muchas gracias. Ay, oh, qué bonito este también. Y ¡Oh, y este. <ríe> Cristina, de momento, hija mía, me va... De verdad que es que me encanta. Mira, vamos a abrir este que dice. Ahí tiene unas cuantas para que no te aburras. A ver. Ah, que me ha mandado servilletas de Navidad. Ay, mira qué mona, un petit rojo. Ay, esta qué bonita. Esta de girasoles. Esta sí la tengo. Las demás ninguna, ¿eh? Ay, esta qué bonita. Qué bonita, mira esta. Qué bonita. Esta también está guay. Mira, qué bonita. Muchas gracias. Esta es roja con estrella, estas que son, ay mira, que se ha colado aquí una media perla dorada, estas que son dos así de esquina, qué bonita, esta es preciosa, qué bonita, muy bonita, esta si sí la tengo también, pero esta no, muchas gracias Cristina, son chulísimas, muchas muchas gracias, me gustan mucho, yo ya no recuerdo si te la aquelleta o no te metí, yo que se ya... es que no hay mucho intercambio y se me olvidó la mitad de las cosas aquí, bueno, bueno, en fin Bueno, aquí, vamos a ver esta que dice Aquí vas a encontrar un poco de todo, chuches y cosas se Y son las cabellas no oh, no, ya vas a de puta, Cristina Ay, qué bonito oh, Ay, oh, mirad que lo ha de Me encanta Muy bonito, Cristina, qué bonito Y anda, que no viene cargadita, colega Ay, oh, qué bonito, a ver Ay, oh, qué, oh, qué bonito Mirad lo que... ¡Ay, oh, qué bonito! Yo esto no lo he visto. Mira, y me ha puesto cascabeles. Es como un como un llaverito. Esto lo cuelgo yo aquí. ¡Ay, qué oh, Me encanta, me encanta. ¡Qué bonito! Me, flica, me gusta un montón. ¡Qué bonito! Mira, me ha mandado este bolígrafo y ella le ha hecho... El capuchón le ha hecho un... De fieltro. Tiene muy buena idea, ¿eh? De fieltro, un arbolito de Navidad. Ay, muchas gracias. Está monísimo, ¿eh? Qué mono. A ver, mira, mira esto. Qué gracioso. Que es como una galleta. ¿Veis? Adornada. Qué graciosa. Qué mona. Qué, qué gracioso está. <ríe> Me gusta. Mira, otro llavero. Ah, este es su canal. ¿Veis? Aventuras con juguetes y más. Y se llama Cristina. Ella, ¿eh? mira qué chulo. ¿Ah? ay mira estos son lentejuelas de corazones qué chulo muchas gracias cristina yo he comprado pero creo que no son los mismos colores mira qué bonito qué chulo qué más mira que me ha hecho son clips y me lo ha decorado ella qué bonito muchas gracias cristina y aquí llevo una pincita con un papá Noel. Qué gracioso. Esta lo voy a poner. Ay, mira, para que se vea esto bien. Qué bonita. Son chulísimas. Madre mía. Mirad, qué bonito. ¿Veis? La loa. De... Es chulísimo. Mirad, qué corazón ha hecho. Que viene colgando. Ay, ay, espera. Que se ha enganchado aquí Mirad, qué corazones. Qué gracioso. <risa> que viene colgando de este buito de fieltro. Qué mono. Muchas gracias, Cristina. Está chulísimo. Y mirad aquí. Mary Christmas. Qué chulo. Y aquí hay otro. ¿Eh? Mira. Qué gracioso. Qué mono. <risa> y me ha hecho este tag Qué bonito, Merry Christmas. Que este es de maderita, eh. Mira qué bonito. Acostúmbrate por aquí, consejo que te doy, eh, a poner el año y quién lo manda. ¿Vale? Me encanta. Muchas gracias. Es muy bonito. Ay, mira lo que me ha hecho. Uf, todo lo que sale por aquí. Mira, me he hecho uno adorno con, ¿cómo se llama? Con papel crepé. Qué mono, qué bonito. Y mira, está muy gracioso. Y después me ha mandado, mira, este sobre con muñe muñecos de jengibre, con un perrito, el perrito de del whisky. Que no me acuerdo, es con... ¿Cómo lo Es no el blanco y, el... este. ¿Ve? y se le mueve el ojito. Qué gracioso. <risa> y después me ha mandado muñequitos de jengibre, perlita roja y estas perlitas de colores muchas gracias esto siempre viene genial y mira ha reciclado que me encanta eh ha reciclado un, un cartucho, un sobre ¿veis? y ha hecho aquí su lugar de va muy chulo me gusta mucho y me ha regalado estas estrellitas de goma eva con purpurina de color rojo me encanta cristina muchas gracias la loana me gusta mucho y me gusta mucho la idea ¿eh? de, de reciclaje muy bonito muchas muchas gracias muchísimas gracias a ver cómo lo pongo bueno vamos a ver otro que dice este ya está a ver aquí hay otro que dice frágil sé que viste el tutorial espero que te guste ay, ay, ay, qué cosa. Bueno, a ver qué cosa a sacarlo por aquí abajo ver, ¿eh? es un tarrito. ¡Oh! mira qué bonito con el petit rojo ahí mira la tapadera está genial, ¿eh? Está muy gracioso, muy bonito. a Y mira, me lo ha llenado de confeti de, de árboles. Aquí hay de esto que esto vuela y me lo ha cargado también de pompones. ¡Qué gracioso! Y de pajita. ¡Qué gracioso! Muchas gracias. El... Es una pasada. Mira el tarro que mono. Ha quedado muy gracioso, eh Me gusta la textura, ha quedado muy muy bien Muchas gracias, me ha gustado mucho Bueno, mamá ¿qué te dice? Frágil, He hecho expresamente para ti, compañero A ver ¿Esto qué es? Llevo una piña ahí, arriba No me no lo ir, es una bolsita Ay, qué bonito. Es otro tarrito. Pero es esto. No. A ver. Ahora. Mira, qué bonito. Que hoy me encanta. Qué bonito. Es precioso. Está en es la servilleta de del perrito. Mira, qué bonito le ha quedado. Le ha quedado muy bien, ¿eh? Está precioso. Mira, qué bonito. Bueno, y aquí le ha metido florecita, corazones. ¡Ay, qué bonita la granada esta! Mira, más florecita. Otra florecita de Juami. ¡Ay, espera! Mira, qué seta. Otra florecita. ¡Ay! Otro corazón. ¡Ay! Es que se engancha en la. aquí. Otra florecita. Mira qué piña, qué bonita. Otra florecita. La florecita va saliendo con la pajita. Una mariquita. Dos. A ver. Mira esta mariquita. Y esta mariquita. Muchas gracias. Y esta es pajita. La... Ah, mira qué bonito. Está, está genial, está fenomenal. ¿eh? Vamos a ir reciclando frascos. Pero ya. Mira qué bonita. El craquelado. Yo lo vi hacerlo en tu canal, claro. Este lo he visto yo también. Mirad qué bonito. El último que es este, hecho con cariño. Okay. No, la parte más ancha. No con la ¿eh? No me puedo. Se ha pegado. ¡Hola! ¡Qué bonito! hola Mirad que súper popote. Esto es un popote y lo demás tonterías, Madre mía qué bonito es, ¿eh? muchas gracias, mirad qué chulo Tiene cascabeles aquí qué chulada, lleva cascabeles por detrás este lo pongo yo ahí en mi tarro de los popotes, lo pondré detrás del todo porque es enorme y me va a tapar, Mira qué bonito, es súper enorme qué chulo, Cristina. tengo popotes, ¿eh? pero tan grande como este ninguno qué bonito está súper gracioso muchas gracias me encanta qué bonito me gusta un montón pues bueno estos han sido todos los regalitos que que me ha hecho cristina esto lo voy a colgar ahora espero que os hayan gustado tantísimo como a mí el frasquito este es una preciosidad para llenarlo de caramelo o de ¿cómo se llama? moncherry mí ferrero no me gusta pero el Moncheri, sí. <risa> mira es este espectacular y este también y si sí, este no me da cuenta si sí, lleva las pajitas Ah, pero este no lo puedo quitar ahora porque lleva ahí lo que vuela y si no se me van a perder a cuál de los dos más chulo eh? me encanta muchas gracias cristina pasaros por su canal que es aventura con juguetes y más creo que ...hace cosas muy divertidas, este es su canal... ...aunque ahí, no sé si se va a poder bien ver ahí la letra del canal... ...es aventura con juguetes y más, ¿vale? ...y muchísimas gracias, ¿eh? de verdad... ...y gracias a todas por abrir conmigo este paquetito... ...que me ha mandado Cristina... ...muchísimas gracias, de verdad... Y si os ha gustado y me queréis dar un like, a mí no, a ella, yo lo que he hecho es verlo con vosotras. Pues yo que os le agradezco pasaros por su canal, porque hace muchísimas cosas y es muy divertido. Pues nada, nos vemos pronto, hasta la vista, cuidaros, chao. Wing una lata de leer, nuevas diseñar, porque tú, tú, tú eres un pie de craft, Wind of Scrap,